Señores, este, esta semana hemos tenido invitados de lujo. Primero tuvimos a Jayco directamente desde Puerto Rico, que por cierto se ha hecho viral la entrevista, eh, donde habló todo lo que sucedió sobre el caso de la división con Wicily Andel. Pueden ir al canal de YouTube de Telenor y poder disfrutar de, ese, de esa entrevista que le hicimos a Jayco. Pero hoy tenemos un artista, un chico que tiene un perfil internacional. ¿Qué tú dices, Neto Flow? medio personal, el chamaquito va a llegar lejos por su disciplina, dedicación sí. y flow. ¿no? Todo el claro, que tenga disciplina, sabes. va a llegar lejos. Claro, claro. Con nosotros, Darling Dream, hermano. <risa> con nosotros, Darling Dream. Con nosotros, Darling Dream. Ahí salen de dragón, la, la bailarina. Ya tú sabes, tres minutos <risa> y yeah. sí, no. ya tú sabes. Hermano, ¿cómo te, cómo te sientes? En primer lugar, gracias por la invitación. Genomán, tú sabes, papá Tarim, Antivo. Eh, nada, me siento bien aquí, tranquilo. Viéndolo ustedes. Me gustó la presentación de Genomán. <risa> no, no, no no, fue yo, con yo, ánimo. hay número ahorita. ya tú sabes? <risa> Ah, no, estamos claro. <risa> Dali, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Por qué, por qué Dali, Dream? Dali Dream? Dream no es, es sueño. Dreams. Sueños. Uh -huh. No, tú sabes que en realidad esto es un sueño. Ser artista es un sueño yo creo que de la mayoría. Porque hay mucho que es por el sonido, pero hay mucho que que en realidad tienen ese sueño de ser artista. Y eso para mí es un sueño. Siempre he soñado con eso y por eso le puse Dreams. ¿Qué tiempo tú tienes en la música, darling ¿Qué? Eh, ah. Tres años y pico que estoy bregando a nivel profesional. ¿Tú me entiendes? Profesional de, de, de estudio y todo eso. Pero siempre uno le ha gustado eso de la música. O sea, siempre uno ha bregado y ha escrito música. darling siempre te veo en colaboración con los demás exponentes que siempre te veo participando, ayudando. Eh, ¿Qué te motiva a ti a siempre salir en esos temas que colaborar? Te bueno, primeramente, no crean que yo me voy a escuchar arrogante o, o, o cotizado, pero yo no brego con, o sea, no trabajo con todo el mundo tampoco. Yo trabajo con personas que me den buena vibra, que me, o sea, no se van ignorantes, porque hay muchos muchos de aquí, chamaquitos, que son muy ignorantes. Yo grabo con la persona que me cambia yo primero lo conozco, ¿entiendes? Yo, primer, lo como persona. yo primero me trato con ella como persona y. Si coordinamos, en química, hacemos un tema junto. No di que me tiraste, te a grabar y yo di que voy a grabar contigo por eso. Me, me gusta conocer la persona primero porque a veces tú grabas con una persona y después se a hablar atrás de ti y te daña la imagen. Eh, la canción Caretuce, que es, creo que está en el top ten de nosotros, eh, en una posición de top ten, fue un tema con varios exponentes que ustedes hicieron eso. Eh, ¿Por qué porque hice por esa línea en ese tipo de temas? Cuando tú te reflejas, o sea, el estilo de tu música, es más para un público más femino, o sea, más para la fémina y cosas así. Primero, quiero darte las gracias también mm. por siempre apoyar el trabajo de uno. Eh, Caretuse fue una invitación de Lion, el productor Lion. Él me invitó para que hiciera el intro y para que hiciera el coro. Yo escribí el intro y el coro y nada, eso fue, Caretuse ha, sido, ha tenido un impacto aquí en San Francisco en realidad y ha dado de qué hablar. No, Entonces, esa nada es. De, la idea fue de Lion, ¿me entiendes? Caretú es un remix. Okay. Ya se ya habían grabado y nosotros hicimos el remix. O sea, no sé por qué en esa línea, pero en realidad dio resultado. ¿Qué, qué te inspiró acerca de Artista Urbano? ¿Qué me inspiró? Porque bueno, tú dices, uno siempre tiene tiene un agente. norte, una gente. una, una gente, tú dices. Sí, sí, un artista. No, eh, yo siempre he mirado a Arcángel. Arcángel siempre ha sido ah, una de inspiraciones. Sí, duro y flaco. Sí, siempre. Sí, claro. sí, y yo creo que, aunque muchos quieran decir que no, Arcángel ha sido la, la inspiración de todo el mundo en, en la generación mía. Sí, sí, en la nueva porque generación. Arcángel, que sí, Arcángel. Arcángel era el de quien se hablaba aunque siempre. Aunque yo era de Franco y Gorila. <risa> Está bien. Pero es Arcángel sí, siempre ha sido diferente. Que tendremos ¿sí? a Franco, una entrevista por Franco, vs Sky también. Uah, que tiene que hablar bajito, Franco, que <risa> se, se acelera. Darling, eh, hiciste una versión de la canción de Rose, que no se hizo muy viral en el sentido de la de lo Instagram y todo eso, y no la vi en YouTube, ¿sabes? De, de ser sincero. Pero dije yo, como un tema así, no estuvo, ¿sabes, en YouTube? es una. Y segundo, ¿por qué hacerle la respuesta a, esta, a esa canción tan viral como la de la Rose? Y vi que hasta la misma Rose te dio apoyo. Eh, no la subí a YouTube porque en realidad ese no era el plan mío. Ok. Yo tiré ese, ese, esa versión, fue Atento a Relajo. Okay. Yo estaba con mi manager, eh, estaba en el estudio ahí, tranquilo, eh, grabando, y digo, vamos a grabar esto. Tú sabes que este es el título de la, de la entrevista, tú sabías. ¿Cuál? <risa> la Rose. Ok, pues la, la Rose. No, no pues te lo estoy diciendo la, de ahora. La, la Rose es un fenómeno. Y en realidad, ahí es que hay muchos de las personas aquí en San Francisco que me dicen, Darling. Tiene que ser de ambos para pegarte. ¿Tú crees que tú hiciste la mejor versión de la respuesta de la canción de la, sí, la RO? Claro que sí. ¿Tú sí sientes te, que fue la mejor? Si tú escuchas las demás versiones, no se pega ni, ni un poco a la mía. No se pega un poco. Porque yo voy con el concepto es la que canción? ella hizo de la canción. Si tú te das cuenta, yo le estoy respondiendo cada palabra que ella hizo en la canción de ella, yo le estoy respondiendo en forma de, de, de, de, del hombre diciéndole a la mujer. Ok. ¿Por qué borrar todas las publicaciones de Instagram? Y vení con un concepto de tu nuevo tema, que por eso creo que estamos aquí. Explícanos bien cuál es la, la metodología de trabajo ahora con esta canción que estás por promocionar. Bueno, ¿qué te digo? Eh, en primer lugar. Eh, no la has ¿No quillado, que tú estabas con la mujer, tú sabes. No, no, no. La mujer es aún no bueno, que las mujeres bueno, se quilla. Bueno. Yo borro no. la que borro todo. ¿Tú sabes, Néstor? No, la que mira, borro todo. La que borro todo, porque tú me tienes harta. Se ha sido a ti neto. ¿y? Ay, muchacho. De déjame explicarte. <risa> lo que pasa es que yo estaba trabajando de una manera que no era como yo quería, ¿me entiendes? Porque nosotros a veces nos enciegamos, mm -hmm. para así decirlo, y hagamos cosas que no por pasión, sino porque la gente lo diga, hazte esto, hazte lo otro. Ya yeah. yo vengo con un concepto, que voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, y eso es lo que voy a demostrar en mi nuevo tema, se llama Días Negros, que es la línea que me gusta y es lo que me gusta hacer. ¿Me entiendes? Esa canción trata de... de, de lo que es cuando tú te sientes vacío, cuando tú tienes una... la canción de como para las personas que tienen como esa depresión. la depresión, exactamente. Que yo creo que todo el mundo hemos pasado por esa. Todo el mundo, un ejemplo, tú mismo, Genomán o Papatarima, mm. puedes tener, un ejemplo, un proyecto y el proyecto no llena la, la perspectiva que tú tenías y eso te puede cansar una de a causar una depresión. Si claro. Claro. a esto le da por comer. En ese momento a Néstor le da por comer. Bueno, lo que sea, pero sí. hasta para comer una depresión. ¿Me entiendes? Claro, o sea, la depresión no, tiene, te causa diferentes efectos. Claro, Entonces, tiene, todo el mundo pasamos por una depresión. Entonces, yo, por eso yo creo que este tema puede causar mucho impacto en las persona. ¿Qué, ¿De qué forma tú vas a proyectar ese tipo de temas? Porque, te lo digo porque estoy trabajando un proyecto. Es sí, muy duro, y muy duro, cosa, lo escuché. Eh, gracias. Y meterse en el público romántico, en el público conceptual, es un poquito difícil por la categoría de las personas que escuchan en los temas. Eh, ¿De qué forma tú crees que, que ayudaría a que impactaran ese público, en ese sector, que es el que más consume? Porque tú sabes que la, la gente de los barrios, los que usan Kitipo, tipo no, no se van tanto con el tema. Mira, te voy a explicar algo primeramente, uh -huh. voy a quitar los lentes para eso. No, se quito los lentes, Nete. No, porque tengo, hey, tengo que aclarártelo. Hey, hey, hey. Mira lo que pasa. Eso es lo que pasa con la mayoría de exponentes de aquí, que les gustan lo fácil. Exacto. Entonces, por eso se van por la línea del dembow, porque es lo más fácil. Ahora bien, tú pegas un dembow y puede ser que se pegue en el país, pero tú a los tres meses o al mes fácilmente te ya te despegas y no pegas otro dembow son y de te jodes. Son desechables. Entonces, por eso me gusta lo difícil. Mira la Rosmaría. Uh -huh. Esa muchacha se pegó con las canciones buenas, de calidad, romántica. Esa muchacha con una sola canción se hizo internacional. Porque es internacional. Uh -huh. Ya lo están escuchando diferentes Sí, ah, sí, sí. 20, ella millo fue... 20 millones en menos de cuatro días. ¿tú me ella ella entonces, fue tendencia. Entonces eso es lo que yo busco. Que cuando ya yo conecto, aunque se me haga difícil, cuando yo conecte sea ya para quedarme ahí. ¿Me entiendes? Internacional de una vez. ¿Y tú no crees que la mayoría de los muchachos de aquí del patio a veces... Ejemplo. Copian mucho. Exacto. Eh, fulano hizo un dembow que llamó el salami. Fulano hace el dembow de la chuleta. O de la longaniza. No sé si tú me ¿no? Por eso es que el movimiento 5-6 no, no no ha... Está ascendido. No ha ascendido como debe. Porque quieren copiar a lo que es lo de la capital. Si tú te das cuenta, eh, Wilmer Robert, que es de, de San Pedro creo que es. Uh -huh, San Pedro. Ok. ¿Cómo él sobresalió? haciendo un rap de bastante diferente a lo que están haciendo los otros. Nino también, Nino de la Romana. ¿Sobresalió como Haciendo lo que no estaban haciendo en la capital. Estaba haciendo un rap también que hasta el mismo Residente se lo dio. Entonces, por eso yo, en parte, no me considero Movimiento 56. No, y perdón que te interrumpa, te voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo Lírico. Como fue? Yo digo, vale. En no. parte, no me siento... De, eh, del Movimiento 56. Soy del Movimiento 56 porque vivo aquí. Eh, un chisme, vean eso. Neto ay, dice que cada vez que se selecciono el Movimiento 56, aquí hay un chisme. Eso lo Pero digo. Pero te voy a poner un ejemplo. Lo, lo dije yo. Mira, no me siento a... así en realidad. Una, porque no me llevo con mucha gente del Movimiento. Amén. Es lo primero. <risa> porque son muy chimosos. Está muy, amén. ¿No me entiendes? Wow. No, mira, eh, el lírico queda poder, en agua. Aquí. lírico queda en agua. Vino con un dembow muy diferente a lo que es Rochi y se Salto, pegó. Y se o sea pegó. que es, es cierto, o sea, todo el que ha hecho algo fuera de, de, la, de la capital, cuando viene con un código diferente, es posible que conecte, porque lamentablemente es como tú dices. Claro. Copian mucho, tú sabes, y a veces y, y ahí viene la otra pregunta que te iba a decir, ¿no te han dicho tiene que venir con ese flow, porque o sea, siempre. me está pasando a mí. Siempre. No, no, mételo de dembow. Que siempre. Tú, ¿tú el día que el movimiento haga algo... Haga, no te dices ti, pero sí. tiene un dembow. Siempre, mira. siempre me lo han dicho. pero Por eso vengo con ese concepto que aburré todo lo mío, porque vengo con un concepto muy diferente, vengo con lo que a mí me apasiona y con lo que me gusta hacer. El día que el movimiento haga algo diferente, te apuesto que va a sobresalir. Porque si tú te das cuenta... El único movimiento que hizo 500 versiones de, de, de, de, de Enemigo Oculto fue este. Así. Ah, en vez de agarrar y hacer algo diferente. Sí. Hubo una colaboración porque fue dura. No voy a decir que mm. no fue muy duro. Y una unión grandísima. Pero ¿por qué esa unión no lo hicieron para algo propio del movimiento? Sí, algo, no algo diferente. Algo diferente. No, pero pues, tú, le, tú le pones YouTube Enemigo Oculto y te salen 100 millones de versiones 100 millones, millones, tú me entiendes. Versión peruana. No, no sé, versión, eh, eh, versión, eh, ese porque sí. mira, cada vez que tú haces un video es gasto. Ropa. Eh, no, y juntarlo a todo, tú sabes. Entonces, juntarlo a todo. Eso es una... O sea, mucho tiempo, mucho dinero. Entonces, ¿por qué no usar eso? ¿Cuántos se hicieron aquí en Enemigos Ocultos? Aquí en ¿Como cuatro? Sí, sí. ¿Eh? sí, En el top hay como tres. ¿Tú me entiendes? En Entonces, oculto culto, pero ahí nada más sirvió como uno. <ríe> eh, usted está buscando un lío néstor. esto. Entonces... <ríe> <ríe> Que después que no, Fue en duro los muchachones, en realidad, hay que sí, darse. Pero, pero debieron de, de invertir ese dinero en algo propio. Es como algo hicimos problema. nosotros, care tú se, es, es algo propio, tú me sí, entiendes. Algo, algo, algo original, original. original. Que nadie lo ha tirado. Darling, ¿cuándo sale tu nuevo tema? ¿Dónde la gente podrá escuchar tu canción y, y podrás disfrutar de, de esa canción que viene, que es para ese público, de las personas que han pasado por un momento difícil eso también. y eso? Eh. Máximo dos semanas. si Sí, pues estamos esperando los últimos toquecitos del video para que me lo entreguen y ya de una vez lo todas las plataformas digitales va a estar disponible. En Spotify, iTunes, tu plataforma que más tú quieres y más te gusta escuchar. Eh, lo pueden escuchar también no, Está organizado el muchacho. No, claro. Ay, que tienen camino. Si hay gente aquí que no tienen Spotify. No, no. No, hay no tienen video y quieren le pongan uno. <risa> <risa> cómo pone <video>? no pones video, tú no lo tienes. <risa> no, a veces me mandan mi video un video de hace dos años. Yo, ¿no ahí. Evalúa mi video. A blanco, Digo yo. A blanco y negro. ¿Qué año fue que tú lo lanzaste No, hace tres años tiramos el video. ¿Y cómo lo voy a evaluar, papi, a esta hora, a esta fecha? Dime. No, no, increíble. increíble. Claro, claro. Dale. No, pero eso tenía mucho novena televisión porque yo no quería venir si no era con algo nuevo, ¿me entiendes? Ya. Y eso está bien, Dale. Mucho éxito. Felicidades por tu proyecto. Claro, tu claro. disciplina. Mucha bendición. Con claro, tu equipo hablar, de así, trabajo. Eh, Las personas podrán disfrutar. De cómo es la canción para que la gente... Días negros. Días, Días negros. Y no va a ser el viernes de negro. O sea, no. el eh, que viene negro que Neto este flogata su... Gasta no, su oye, lavadora. me oye, Hasta me No, el viernes el negro, lo puedo escuchar. No, bendiciones, veo que tiene un equipo de trabajo excelente y un muchacho disciplinado y educado. Sí, educado. tiene que no anda tirando pata voladoras como unos cuantos, <ríe> pero el viejito goza de mi respeto y admiración. Gracias, gracias igual. Cualquier picoteo, los cumpleaños que te llamen. Sí, me Neto Flo, eh, Tarima. Y por tubos. favor en el video, Neto flow, tú lo puedes poner. El video, yo salgo así, mira, fuá, fuá. Como no, conchero. Pero yo estoy quillado ching. como a porque no me regaló un suéter de Desimarilla. Eh, eh, ¿tiene, eh, eh. tiene uno, eh, ya, eh, tiene ah. uno. <ríe> <ya> tiene <ríe> uno. Tiene uno, <risa> amigo, amigo. Gracias, gracias, claro. gracias, hermano mío. La gente podrá seguirlo. Tus redes sociales, Darlin. Me puedes seguir en, en Instagram, arroba En YouTube, arroba Y Facebook también, arroba Como en el, Spotify el, también. Me de puedo esto está en inglés, dilo también. Eh, eh, dilo igual que lo dije. Daringdrains. Uh, exactamente, uh, con la S a lo el, último. El, no, tiene que ver lo que pasa es que, <risa> o sea, que la muere de, de los ibaritos. No tienen eso. O sea, la seguidora, el mamá Tingo para allá, Colina, sí, el Kareminguito. Sí. Ellos lo dicen. Con hambre, mal, no lo dicen. Dream. Tú lo dices ahorita por ahí sí. en las redes que ellos vean. Escribirlo en el No, no, no. Cuando se suba gracias la entrevista a va a estar Darling Dream et, et, etiquetado. La, en mayúscula. No va a estar etiquetado en nuestro guitarra de Telenor. Así que ustedes saben. Flow. Señores, gracias a, a Darling Dream por la visita. Sin duda, un talentazo a San Francisco de Macorís. Eh, nada, vamos con una música y luego de la música va, venimos con la despedida del programa.